Me he restado libre, llegó nomás, 15, la impresora Bueno, este es un regalito que me hizo mi viejo por mi cumpleaños, que todavía no es Es el 7 de junio, pero bueno, no importa, falta poquito eh, Y bueno, nada, eh, en este caso esta impresora me la regaló porque se me rompió la mía Y bueno, yo necesito la impresora para imprimir justamente los diseños de los tatuajes Así que nada, vamos a ver, vamos a abrirla y les voy a mostrar eh, su funcionamiento, ¿no? Obviamente. Así que bueno, ya vamos. Bueno, acá tenemos lo que es, eh, vendría a ser una especie de, de manual, ¿no? Paso a paso, como debemos conectarla. Tenemos el cable de toma corriente. Este es el cable USB, conexión USB, este este cable que no me acuerdo el nombre, pero bueno es la mayoría las impresoras viene este tipo de cables, que va conectado a la parte trasera seguramente, o al costado según el modelo de la impresora. Bueno, acá tenemos los respectivos cartuchos, que acá a ver, vamos a leer, por tricolor, este sería el tricolor y black, el negro. En la bolsita dice cuál es cada uno, esto sería una especie de, sí, habla de, de las cosas, de los cartuchos, o sea, es como una garantía de cartuchos, cartuchos sería. Bueno, vamos a seguir, vamos a hacer así, vamos a sacar con su propio peso, espacio, ya veo que sale de golpe y se hace percha. va queriendo bueno acá tenemos lo que es la garantía de la impresora de hp garantía de fábrica certificado de garantía limitada ta, ta, ta, ta, ta, ta, por, por los fabricantes ¿no? y esto sería el manual el manual de uso de la impresora bueno fíjense que viene con, con los telvopor puesto en los costados para que el dentro de la caja no se golpee así que bueno, uno se salió solo vamos a hacerlo por ahí fíjense que tiene una especie, no sé si lo pueden apreciar tiene una especie de film todo el, toda la impresora debe ser para, para que no se humedezca para que, mejor dicho, no le entre la humedad fíjense que tiene este papel por todos lados eh, ahí, fíjense, se nota ahí como que está todo sellado bueno, nada, le tienen que sacar el film, fíjense, que tiene todo un film, ¿verdad? no pesa casi nada la impresora a comparación de la otra que yo tengo, esto lo dejamos por acá, fíjense, estas cintas azules son justamente para que no se abran las tapas, eh, fíjense, bueno, acá esta tapa está muy copada, como que da mucha voy a bajar un poquito más la luz, disculpen, ¿eh? Eh, son detalles que hay que corregir fíjense, ahí... Ah, ahí está, quería que se vea el logo de HP tiene esa textura, tiene este color verde en los costados que me pareció raro y a la vez copado porque yo al menos siempre estuve acostumbrado a ver impresoras o blancas o negras, hay algunas con celeste creo celeste tipo celeste clarito bueno no importa fíjense acá tenemos lo que es para escañar ¿no? acá atrás es donde se cargan las hojas en esta tapita levantamos la tapita y tiene como un resorte así que no, no, no, hay, no, hay, no pasa nada acá cargamos las hojas tiene supuestamente por lo que estuve leyendo un poquito antes de, de abrir todo es tiene por bueno, una capacidad de 60 hojas aproximadamente o sea aproximadamente no te recomienda que cargues esa cantidad más no porque se empieza se puede trabar eh, y puede absorber más de una o dos hojas y bueno a, se va a complicar todo se puede llegar a trabar inclusive a romper así que por eso recomiendan que carguen no más de 60 hojas y como pueden ver acá a ver si se ve si se aprecia en la cámara les voy a mostrar Fíjense, tiene como una esta palanquita verde, esta, esta pericita verde que se corre de un lugar hacia otro. Esto lo que hace es eh, medir la hoja, o sea, es para ajustar las hojas hacia este costado. En este costado de la impresora, fíjense, le voy a mostrar, acá tiene un dibujito, no sé si lo aprecian, acá, les indica que las, las hojas van siempre ajustadas para este lado. O sea, ustedes cargan las hojas acá, ya sean hoja de, para foto o la medida que ustedes quieran. Y la perillita esta, si ustedes cargan hojas más grandes, o sea, tamaño A4, porque es la única hoja que, que, te, que, con la capacidad de ese tamaño. O sea, la más grande es la hoja tamaño A4. Entonces ustedes van a poner la perilla hacia este lado y todas las hojas acá. Las 60 hojas o menos. Nunca tienen que poner más de 60 hojas, porque si no se puede trabajar. Eh, vamos a sacar las cintitas. Acá tiene una, que es justamente para, para poner esto acá. Acá van a salir las hojas y se van a depositar en este lugar. ¿no? Así que bueno, voy a dejar esto por acá. Voy a sacar este que está acá. Esta vendría a ser la tapa para eh, cuando nosotros querramos cambiar los cartuchos. Ahora vamos a verificar eso, lo vamos a enchufar, lo vamos a encender, y vamos a ver si están los cartuchos puestos, o no, igual ahora no vamos a dar cuenta, porque voy a abrir la tapa, pero a veces abrimos la tapa y los cartuchos no están ahí, sino que están en un costado, allá o acá, en este caso están allá, acá hay otras cintas, si pueden ver, como que están escondidos en, atrás de ese cartoncito, entonces vamos a sacar esa otra última cinta, creo que es la única que queda con cuidado de no romper nada y retiramos el cartón ahí está retiramos el cartón como pueden ver, no sé si se ve ahí el carro de los cartuchos ahí va bueno, no lo, no lo, no lo, no lo tenemos que correr con la mano, eso se corre solo cuando nosotros conectamos la impresora y la encendemos. Obviamente se van a poner en el medio para cambiarse. Si tenemos que cambiarlos. Cuando nosotros abramos la tapa esta. Con la impresora conectada a la corriente. Obviamente la tenemos que encender primero. Ahora les voy a mostrar. Cuando nosotros abramos la tapa. Los cartuchos se van a poner solos en el medio. Bueno. Acá tenemos. Acá estamos por conectar el cable de corriente, ¿no? Esto va conectado acá atrás, la parte trasera de la impresora. Hay que empujarlo un poco, tiene como hay que hacer como una pequeña presión para que no quede suelto el cable. Y bueno, en la otra punta obviamente va conectado a la corriente. Y este cable que es el de USB, que es donde va a pasar la información, fíjense que tiene como una una muequita, a ver, ahí tiene como un como dos eh, partes curvas en, la, en las en dos part, en dos esquinas bueno lo que hacemos es obviamente conectar ahí ahí está ahí va perfecto hizo como una trabita aparte lo van a sentir bueno lo que vamos a hacer ahora es entrar a una página de internet voy a cambiar de cámara Ahí estamos para que ustedes vean lo que yo estoy viendo en mi computadora bueno, ustedes lo que van a hacer una vez conectada la impresora a su computadora una vez conectada la corriente y una vez conectado el cable USB a la impresora antes de encenderla primero abran una página de internet y bueno, van a ir a, a Google y van a poner eh, hp hp smart.com y entran, se fijan que diga http https dos puntos barra 2 slash www.hpsmart.com, porque hay varias páginas. Esta sería la página oficial de smart de hp, ¿no? Así que bueno, aparte acá van a tener que descargarse el, el programa, ¿no? Lo que es el software. Configurar. Acá en esta parte van a tener que agregar, eh, Agregar el nombre del modelo de su impresora, ¿sí? Bueno, lo que tenemos que hacer es encenderla desde acá. Desde el botón este. Ahí prendió. Vamos a agregarle hojas. que si no... Vamos a correr esto... donde está? Bueno, si sí, está bien. Está para ese lado. Así que lo que voy a hacer es agregarle un par de hojas. Ahí, escuchan preparando se están preparando las de la, los cartuchos así que bueno voy a poner esto por acá ahí está tampoco tienen que empujarlo sino meterlo y hasta que haga como una especie de tope se ve medio borroso bueno y corren esa perillita hasta que haga tope con las hojas hasta con el borde de las hojas y listo bueno ahí estaríamos no bueno no sé si se ve ahí Vamos a bajar la tapa, vamos a abrir esto, para que cuando salga la hoja quede ahí. Si queremos nosotros para poder ver los cartuchos, fíjense, tenemos que colocar los cartuchos primero, si no no va a funcionar. Bueno, ustedes van a abrir los cartuchos. Esto es como si fuese un alfajorcito, rompemos el paquete y acá está el cartucho bueno fíjense que tiene como una especie de cinta esto lo vamos a sacar lo bajan y esto lo despegan y fíjense que acá abajo, ahí está, lo voy a mostrar porque si no, no se ve, no se aprecia. Fíjense, esto no lo tienen que tocar con la mano, simplemente esto lo sacan. Lo mismo van a hacer con el, con el otro cartucho, este que tiene el color rosa. Igualmente acá en la etiqueta se van a dar cuenta porque está, aparecen los tres colores. Este va colocado en el lugar donde van los colores. Eso les indica en el manual, ¿ok? Ahora les voy a mostrar cómo se colocan dentro de la impresora. Bueno, como podemos ver, la impresora está encendida. Obviamente, fíjense, está, titil, está titilando y ahí nos indica las dos lucecitas que están faltando la tinta. ¿no? En este caso, los cartuchos directamente. Y como pueden ver, eh, al abrir la tapa, el carro se, pone en, se ubica en el medio. Como para que nosotros podamos acceder a los cartuchos. Así que bueno, voy a iniciar poniendo colocando este cartucho que es de colores y como pueden ver ahí en esa etiqueta les muestra así que bueno como pasó un determinado tiempo eh, obviamente tardé entonces se, se guarda lo que tengo que hacer es cerrar la tapa y volver a abrir y teóricamente se tendría que ahí está eso es lo que yo quería bueno Ustedes tienen que poner el cartucho así, medio inclinadito. Y fíjense que tiene un bordecito acá a los costados. ¿no? Y va colocado ahí, en esa, como en esa rampita. Pero tienen que ir colocándolo así, medio inclinado. Van a sentir que tiene como un resorte en el fondo. Y ustedes lo tienen que empujar. Ahí está, hasta que haga clic. Ustedes se van a ayudar con esta palanquita. Van a empujar, con este dedo van a empujar hacia, hacia el fondo. Y con esto se van a sostener y hasta que escuchen un clic y ya está lo mismo vamos a hacer con el cartucho negro lo apoyan y lo van empujando despacito hacia el fondo lo mismo ahí está hasta que haga ese ruido como son nuevos los cartuchos obviamente hay que hacer un par de impresiones de prueba para que eh, se calibren obviamente impriman bien. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Y ahí como podemos ver, está imprimiendo la página de alineación. Esto lo debemos hacer para alinear justamente lo que es la impresora, ¿no? los cartuchos mejor dicho. Ahora vamos a corroborar que haya salido todo bien. Y de última si sale medio borroso algunas partes como que le falta tinta volvemos a hacer una segunda eh, impresión para que se destapen bien los por donde sale la, la tinta no obviamente porque estos como son nuevos a veces hay que hacer hace falta hacer varias impresiones hasta que se destapen bien los los orificios por donde sale la tinta ahora termina de imprimir y vamos a ver cómo salió todo Fíjense cuánto tarda, más o menos, en imprimir una hoja. Igualmente está haciendo, alineando está justamente, por eso tarda más. El siguiente paso, una vez que tengamos esta hoja, de, que nos imprime la misma impresora, obviamente, el programa, ¿no? Acá nos dice que escaneemos la página de alineación. O sea, vamos a abrir el escáner. Y vamos a poner la hoja, fíjense, esto va así y va en esta esquina en esta esquina superior acá acá dice nos figura el, el dibujito que va apoyado acá alineado con esta línea y con esto cerramos y en la computadora en el programa esperen que se fue fuera de foco igualmente esto lo estoy mostrando con la, le estoy grabando la pantalla así que lo van a ver ustedes escañar Ahí dice, su dispositivo está escaneando la página de alineación y utilizando la información para mejorar la alineación de los cartuchos. Así que bueno, vamos a esperar. Bueno, ustedes, eh, en, en este caso, yo les voy a comentar más o menos qué es lo que me pasó o qué, con qué me encontré a la hora de instalar eh, los drivers de la impresora esta. Eh, bueno, Cuestión que hay una parte donde te dice que ustedes tienen que bajar el, el driver desde la página HP, eh, Dexje, no sé qué. Bueno, hice esos pasos, hay una parte donde dice conecte su impresora ahora. Eh, o sea, te dice que te pide que conectes el cable USB a la computadora y a la impresora. Ese paso, cuando lo hago, no me toma, eh, no me conecta, o sea, no me aparece que está conectándose la impresora con la computadora. Y obviamente no me no se tilda, no me aparece el botón siguiente o finalizar. Entonces, como no me aparece eso, la única opción que me da es conectar luego más adelante. Entonces, apreté esa opción, puse siguiente, porque me dejó, una vez que ustedes ponen conectar más adelante, recién ahí se activa el botón que dice eh, siguiente o, o finalizar. Bueno, puse ahí. Cuestión que voy a imprimir, no yo les voy a mostrar, hago... Pongo esto ¿no? con el botón derecho sobre una imagen que quiero imprimir y en este caso a mí no me aparecía este, este, este modelo de impresoras, o sea, y ninguna. Entonces lo que tuve que hacer es agregarla manualmente. ¿Cómo? Eh, no desde la página de internet, desde HP. Entonces, la computadora ya tiene por defecto algunos controladores eh, genéricos. Yo lo que tuve que hacer es esto te los comento como para que lo tengan en cuenta por si les pasa lo mismo. Entonces, instalar impresora. Van acá. Esto es Windows eh, 7. Les comento por las dudas. Por ahí tienen Windows 10, o Windows Vista, o Windows 8, creo. Y cambia algunas cosas. Bueno, en este caso tengo Windows eh, 7 de 64 bits. Aclaro esto por las dudas. Bueno, acá dice agregar una impresora local. Y también la otra opción es agregar una impresora red inalámbrica Bluetooth. Este, en este caso no lo voy a hacer porque Háganlo usted, hagan la prueba eh, Yo lo voy a hacer, les voy a mostrar Acá aparece en pantalla Como que está buscando nuestra impresora O sea, eh, le acabé de decir Hace un ratito que yo hice ese paso De conectar la impresora con la computadora Y la computadora no me reconoce La impresora Entonces tengo que probar por otro lado Bueno, yo voy a poner cancelar Porque obviamente no va a encontrar nada porque se ve que no me está tomando a través del USB pero entonces lo que yo, lo que podemos hacer es lo siguiente, vamos acá de vuelta instalar impresora va a aparecer una ventana y aprietan la primera opción que dice agregar una impresora local eh, eh, use esta opción solo si tiene una impresora USB no importa, pongan ahí y acá dice usar un puerto existente vamos a poner un puerto existente y vamos a poner, o sea, a mí me aparece esto, a mí me aparecen varios puertos, obviamente, porque son los puertos USB que tengo. Pero acá dice, puerto impresora virtual para USB. Entonces, yo voy a elegir ese. Ustedes van a elegir los que le diga a ustedes. Supuestamente le tiene que aparecer lo mismo. Dice, puerto impresora virtual para USB. Entonces, apretan ahí. Y ponen siguiente. Les va a aparecer esta pantalla, esta ventana, donde... Acá hay varios fabricantes, ¿no? De diferentes marcas de impresora. Ustedes van a tener que poner HP. En el caso que hayan comprado la misma que yo. HP, modelo, Excel y Advantage 2375. Menos inglés tengo, pero bueno, no importa. Eh, y ponen HP, ¿no? El, la, la marca HP y ponen y buscan. Porque van a tener muchos, muchos modelos. Y van a poner... Que diga HP, Deckjet, así que se van a ir hasta la parte donde diga Deckjet. Y fíjense, acá empieza, ¿no? 450, 460 series, 5100, 5500, bueno, y así muchos. Ustedes se tienen que ir al modelo más cercano a, a, su, a su impresora en este caso, este modelo es 2375, me tengo que grabar ese número, 2375 y fíjense, acá tenemos HP Dexjet de 2300 y, eh, o sea, el más cercano, ¿no? a <ríe> me olvide de vuelta, 2375 y acá tenemos otro que dice Dexjet eh, 2400, ya se pasaría, entonces tenemos que elegir el 2300 que es el más cercano a nuestro modelo entonces, eligen HP HP de 2300 series y ponen siguiente. Yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo hecho, ya está configurada. Entonces me dio el cohete que lo hago eh, Y bueno, luego una vez que ya está, ya está detectada, o sea que está agregada en su lista, ustedes ponen acá, fíjense. A mí me aparecen dos. Esta es la que me generó cuando yo instalé el programa desde internet, no, desde la página de HP, en fin, y no me funciona. Entonces yo lo tuve que hacer manualmente desde acá, como les expliqué recién agregar un modelo genérico que sería este, HP HPDexjet eh, aparte dice, acá dice láser, que nada que ver, no es láser eh, y esta sí HPDJ sería Dexjet la vibración de Dexjet es DJ de DJ, ¿no? 2300 series, PCL3 no sé por qué, debe ser el puerto no sé, cuestión que es esta yo elegí esta y... Ahora si pongo imprimir, me va a imprimir. No lo voy a hacer porque no, no, no quiero gastar tinta al dope. Pero fíjense, a ver si, si me veo acá porque la verdad que no me estoy viendo. Bueno, fíjense, este, esta es la imagen que yo imprimí. Ya que estoy le hago el chivo a, a mi... Este es el nombre de mi sello discográfico en Instrumental Bunker Studio. Me pueden buscar así en YouTube. Así que, es más, abajo en este canal, o sea, si se van a mi canal principal de YouTube, de acá de Johnny Tattoo, hay canales destacados que dicen canales destacados y hay uno que dice instrumental bunker studio, entran ahí y ahí pueden escuchar algunas instrumentales que yo hice de trap y próximamente voy a hacer de otros géneros, reggaeton eh, y otros más. así que bueno ni, nada nada gente espero que les haya gustado este video, que no se haya hecho tan largo pero bueno la idea es que vos puedas conectar tu impresora, que puedas calibrar tus cartuchos y que, haya, que puedas imprimir obviamente, porque, para que la computo? así que nada gente nos vemos en el próximo video. No te olvides de suscribirte a este canal y darle el like.